tú, este ¿cómo te sientes tú en este Latin Tour? Que tú vas a estar junto con varios merengueros, igual que las ASA y los hermanos Rosario. Súper contento, todos estos son colegas, toditos son buenos, gracias a Dios. Unas declaraciones que hiciste sobre la precandidatura de Alocó, que el Boli, ¿de verdad tú piensas que ellos no están capacitados para ocupar un lugar eh, en el Congreso? ¿Tú piensas que sí? Tu opinión es la que vale. Aquí? No, porque to somos todos seres humanos y somos colectivos. Yo solo soy un ser humano que dio una opinión y no tiene que ser acertado en verdad, sino es mi punto de vista. Yo creo que un cargo como ese tiene que ver mucho con los intereses del país y la nación. Eso no es un juego de que, de que, de que una compañía de transporte. Él dice que no hay unión entre, entre los mismos urbanos, que no ha ayudado a que tengan una fuerza, más no políticamente. Es que en verdad nosotros lo que hacemos es música y trabajamos de la música y del espectáculo. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo. Para abarcar más allá debemos previamente prepararnos y yo creo que después podemos ocupar cargos como este. Omega, ¿qué podemos esperar Omega, qué podemos esperar de tu enfrentamiento musical con El ya en el Latin Music? Es que yo no me enfrento con nadie. Cuando aquí haya una persona que supere una de las canciones mías del 2005 para ayudarlo, entonces yo vengo y lo de barato, pero aquí no existe nadie, maestro. O sea, que tú estás solo, tú estarías solo reinando ahí con el merengue de mambo. No, yo voy a estar ahí, a va a brillar también, sujetico, cualquiera, Tito Swing, todos esos muchachos son buenos. Que tanta Sí, canta bolero, cantaba en los piano bares, cantaba en los karaoke, eh, todo eso está bien. Omega, el sujeto dice que tú le robas sus ideas. Eh, es que yo he pegado más de 80 canciones, hermano, que la he hecho yo letra y música, gracias a Dios. cuando viene nueva? nueva? El nuevo álbum se llama Alien, es un álbum que consta de dos discos. El que lo pega todo, yo pego los CD completo. ¿Y Omega, tu salud. En este disco con Acon, eh, va a salir un álbum nuevo con Icon que en este álbum se llama El Negrito, es un álbum latino, eh, la mayoría de temas son en español, ahí hay letras, y música mía también, y ahí van a salir las canciones conmigo, claro. Ahí estarán muchos artistas internacionales, pero que toditos son cantantes latinos y que cantan en español, como Zuna, Faruco. ¿Cuándo te dan oh. la respuesta en Fiscalía Omega, si te va a... ¿te varían la medida de fuerza para irte al extranjero? No hay que variarla, es simplemente un permiso que creo que no lo hemos ganado y, y además los hijos míos comen. Tú le has escrito a Ozuna, le hiciste una canción a Ozuna, Espérenla, ¿espera una vez en un futuro una canción a Ozuna así en mambo o reggaetón? Claro, hay dos colaboraciones trabajándose. Todo es cuestión de saber cuáles temas se van a lanzar primero. Omega, ¿cómo está tu salud? Decía los dueño del circo que tú estás interno por hepatitis, ¿eso es real? ¿Eh? No enviaron vieron conocido eso. eso. eso. ¿Tiene, viene la política del ¿Qué está haciendo para no cometer los errores del pasado? Es que, que simplemente tú tienes que aprender de lo que tú has conocido y lo que tú has vivido. Ya tú no tienes que hacer nada, cuidarte. Viene la política, ¿dónde te veremos? ¿A qué lado? Eh, siempre apoyando al pueblo, siempre del lado del pueblo, siempre para que al pueblo le vaya mejor, siempre para que los impuestos sean bajos, siempre para que baje la gasolina. Siempre para que no se roben nuestro oro. Siempre a favor del pueblo. ¿Te voy a identificar con algún partido ahora que está en Nunca lo he hecho, ni pienso tampoco que voy a aspirar a nada. Solamente deseo lo mejor para esta nación. Ok, una pregunta. ¿Cómo tú vienes para el latín? Eh, fuego ¿Tú? con todo. Ustedes saben. ¡Tú no sabes!